La of the the of the of ¿Qué tal muchachos? Yo soy el secretario de Benza. Y yo soy Rafael, el tesorero de Benza. Esto es para invitarlos el próximo jueves a nuestra segunda reunión, el 27 de septiembre a las 6 y media de la tarde. Pronto les vamos a dejar saber en qué salón se va a realizar la reunión, eh, pendientes con su cuenta de Facebook y Twitter. Y de verdad, gracias por todo el apoyo que nos han dado. ¿Y el email? El email también, cierto, el email también, ¿no? Porque a veces que la gente se lo olvida. Así que los esperamos el próximo jueves, 27 de septiembre a las 6 y media de la tarde. Vayan, no sean así.